chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos sean todos a un nuevo video. Yo soy Carlos Vallejo del canal de Tino Spanish y el día de hoy les voy a enseñar a hacer un respaldo, una copia de seguridad de sus conversaciones de WhatsApp, mientras que al mismo tiempo les voy a enseñar cómo ustedes pueden recuperar esa copia de seguridad, es decir, restaurar la copia de seguridad en caso tal de que hayan eliminado Whatsapp por accidente o por cualquier razón para eso lo primero que tenemos que hacer es abrir nuestra aplicación de Whatsapp y aquí vamos a ver todas nuestras conversaciones ¿ok? de hecho acá tenemos todas las conversaciones que nosotros tenemos a través de Whatsapp ahora lo primero que tenemos que hacer es eh, hacer una copia de seguridad de nuestras conversaciones ok. para eso le damos a los puntos suspensivos luego le damos donde dice ajustes y aquí en ajustes nos vamos hasta el apartado de chats aquí en los chats vamos hasta la sección que dice copia de seguridad la primera opción eh, aquí donde dice última copia, esta sección de aquí arriba nos muestra eh, la información de las copias realizadas. Por ejemplo, eh, nosotros hemos realizado una copia de seguridad en los archivos de, del dispositivo a las 2 de la mañana. a las 2 de la mañana Ahora, en Google Drive, eh, que es nuestra cuenta de Google, se realizó esta copia de seguridad a las 6 y 33 de la mañana. Lo que vamos a hacer primero... Es eh, tener en cuenta de que vamos a hacer la copia de seguridad a través de los archivos locales Para eso, bueno, eh, obviamente nosotros acá en este apartado de Google Drive no deberíamos de tener ninguna eh, cuenta activa, ok, es importante que acá seleccione nunca para que de esta manera la copia de seguridad que nosotros realicemos se haga directamente en el dispositivo y no en la nube, no en nuestro correo, una vez seleccionada eh, esta opción, la opción de nunca, vale nosotros a continuación lo que vamos a hacer es darle donde dice guardar y esperamos a que la copia de seguridad finalice. ¿OK? Este procedimiento ya dependerá de cuántas conversaciones tengamos y qué vamos a guardar. Aquí como pueden observar ya hemos realizado la copia de seguridad. ¿Cierto? Eh, se ha guardado a las 8 y 44 de la noche en este preciso momento. Y ya tenemos nuestra copia de seguridad hecha. Vamos a cerrar Whatsapp. Y ahora vamos a eliminarlo, eh, para eso lo eliminamos de por acá y lo eliminamos desde nuestras aplicaciones. Vamos a eliminarlo porque a continuación vamos a volverlo a instalar, pero con la finalidad de que a la hora de instalar nuevamente WhatsApp, nosotros... Eh, podamos eh, en esta oportunidad restaurar la copia de seguridad que previamente hemos hecho vamos a buscar whatsapp en la tienda seleccionamos la aplicación de whatsapp messenger le damos a instalar y ahora esperamos a que este procedimiento finalice ¿okay? esperamos a que la descarga finalice y ya luego de esto vamos a poder realizar eh, la restauración vamos ahora a abrir eh, nuevamente la aplicación de whatsapp Vamos ahora a registrar el número y una vez colocado nuestro número de teléfono le damos a siguiente. Le damos a continuar, permitir, permitir y aquí nos indica la copia de seguridad que nosotros hemos realizado hace dos minutos. Ok. De hecho, nos detecta nuestra cuenta de Gmail, pero aquí nos detecta es la copia de seguridad, o sea, más reciente, ¿ok? La copia de seguridad de los archivos del dispositivo. Una vez encontrada la copia de seguridad, le damos donde dice restaurar, esperamos a que los archivos sean restaurados y ya posteriormente vamos a tener esta copia de seguridad restaurada. Ya vamos a darle a siguiente, aquí nos colocamos un nombre. Le damos a siguiente y listo. Ya acá como pueden observar, bueno nos pide una cuenta de Gmail que podemos utilizar para realizar las copias, que es lo recomendable. Y aquí seleccionamos la frecuencia para que se realice la copia de seguridad. Ya luego de esto le damos ok y aquí como pueden observar tenemos nuevamente todas las conversaciones que previamente teníamos anteriormente a pesar de haber instalado eh, Whatsapp nuevamente después de haberlo desinstalado y bueno chicos yo el video se lo dejo hasta acá, espero que les haya gustado no olviden apoyarnos con un like, un me gusta los invito a que se suscriban al canal de TinoShare Spanish recuerden que en este caso los atendió Carlos Vallejo y nos estamos viendo en una próxima ocasión muchas gracias y hasta pronto